Tú que ya tienes a MODOK, de seguro estás buscando mazos con los cuales puedas obtener la mayor cantidad de cubos Puedas ganar partidas y puedas también divertirte Y hoy te voy a mostrar uno de ellos Muchachos, en este formato de video les quiero compartir unos combates que he tenido en transmisiones en vivo Con algunos jugadores que me han traído mazos con combos bastante interesantes Lo que haremos a continuación es analizar las jugadas de este mazo turno tras turno Para ver cómo ha funcionado el mecanismo del combo Entonces, comenzamos acá ahorita en el turno 1 Estamos un turno bastante tranquilo tenemos una ubicación que a partir del turno 4 va a cambiar o se va a transformar en una de las otras dos ubicaciones. Me toca Atlantis al medio. Pues todavía no hay problema. Tengo ahí a Scarlet por si acaso me toca una ubicación mala. Eh, por el momento me arriesgo lanzando Armor también a la derecha. Y en este turno 2, si se dan cuenta, aquí el oponente ya está lanzando a Morbius. Y yo me doy cuenta que es un mazo de descarte. Digo, bueno, este mazo de acá es de descarte sí o sí por el hecho de que está utilizando esta carta. Esta carta es clave en mazos de Modoc generalmente ahora. ¿no? ¿no? modo que está utilizando bastante Morbius lo está explotando bastante porque Morbius la verdad se infla bastante con la, toda la descarte, el descarte masivo que hace Modok, bueno yo aquí estoy lanzando ahora Scarlet Witch en la parte de la izquierda para poder evitar de repente que la, la, esta ubicación se convierta en un Atlantis tal vez no, no me gusta mucho eso así que hago el cambio y me da esta ubicación de que la carta con mayor poder tiene más 3 de poder adicional eh, él en el turno 3 está lanzando a Mystic y hasta el momento todo se ve inofensivo porque pues no hay mucho de poder ahí que esté que esté resaltando en estos momentos Todavía no comienza el ciclo de descarte De parte del mazo del oponente Y pues acá yo no veo más alternativa Que lanzar Viper solamente al medio Me parece, pues a la, a la derecha Estaba viendo de repente si le ponía armor al, Arriba, le cambiaba de lado y así le incomodaba Un poco más el jugar, pero dije bueno Mejor voy a tirar Viper a la al medio Ahorita aprovechando que está Atlantis ahí Para que tenga una buena cantidad de poder Y dejarlo ahí nada más, incluso Como ya tenía Magic en la mano Estaba viendo de que Viper, de que Titania la podía utilizar todavía en el turno 7 junto con Infinite, ¿no? En el mejor de los casos. Pero bueno, acá el oponente, te das cuenta, utiliza Collector y luego utiliza Cool and Wing. No le salió, parece que tenía Swarm en la mano, pero descartó Walborne y Walborne bajó pues obviamente con más 2 de, de poder al, justo a la derecha. Haciendo de que sea pues ya de que comienza a haber una, una diferencia regular de poderes en la ubicación de la derecha. Yo tiro a Magic. Y yo ya más o menos me imaginaba que el oponente aquí iba a lanzar a Modok. Y la verdad lo hace. Acá si se dan cuenta, Modok va a voltear en estos momentos. Y va a comenzar a descartar eh, las cartas que tiene ahorita en la mano. verdad Entre ellas está Heli Carter que le da 3 cartas más. Dándole más 3 de poder al Collector. Luego de esto va a descartar a Swarm y le da más 2 de poder adicional a Collector. Dejándolo en 6 de poder. Si se dan cuenta, las cosas están pasando así ahorita. De un momento a otro está ganando mucho poder Ya está comenzando a escalar Estamos viendo también que Morbius y que Mystic También están comenzando a ganar bastante poder Están comenzando a, a comenzar a tener todo el bosteo de los descartes ¿no? Y ahí ahorita yo ya me comienzo a preocupar un poco ¿no? Acá no tengo otra opción que solamente pasar turno Yo también tengo una mano digamos relativamente buena Pero vamos a ver qué, tan, qué tanto sigue despegando el oponente Y acá me sale justo con un Absorbing Man Que copia el poder de Modok Y vuelve a descartar todo lo que tiene en la mano bueno, incluso descarta las cartas que le dio Helly Carrier. Descarta Swarm. Y al final también descarta un agente culso. Y acá voy a. Acá tengo que hacer una pausa. Porque esto también es muy interesante. Voy a volver a repetir rapidito esto. Porque acá si se dan cuenta, todas las cartas que está descartando ahorita tienen el, el mismo efecto de mejora que Heli Carrier. ¿no? En este caso, White Tiger, eh, el Blue Marvel, ¿verdad? Ya, a ver, después siguen los swarms, ¿no? Que estos son, son swarms que no son de Helicarrier, sino son swarms de coste cero. Y al final descarta un agente Coulson, que este agente Coulson tiene una mejora distinta a la de Helicarrier. Este de acá tiene mejora épica y Helicarrier tiene mejora, eh, esta mejora que solamente es hasta el 3D, ¿no? La mejora azul. Entonces, ¿qué pasó? Que acá el Absorbing Man que él había lanzado es, tiene la misma calidad de mejora. Que la Heli Esto me da a entender que él le regalaron este Absorbing Man. Tuvo una gran suerte ahí. Porque con eso pudo duplicar nuevamente el poder de Modok. Y así poder descartar nuevamente toda su mano. ¿Verdad? Porque justo tenía ahí los Swarps. Eso fue un gran golpe de suerte. Pero de todas maneras. Esto me inspira para poder hacer una mejora. Tal vez este mazo. Porque la verdad el combo le salió muy, pero muy bien acá. Entonces. Yo ahorita lo que hago solamente es pasar el turno, ya como se dan cuenta ahorita Morbius tiene 16 de poder, eh, Mystic tiene 16 de poder también, ¿no? Está complicado la verdad ahí. Y yo acá tengo She-Hole, Infinite y Titania para poder lanzarlos, pero la verdad la diferencia de poder en la ubicación de la derecha ya es imposible ahorita de poder ganarlo. Eh, la ubicación del medio es la que se podría pelear, pero aún así... Está complicado porque no sabemos cuál es la carta que ha robado. Generalmente puede tener una carta ya de poder alto. Eh, como por ejemplo Apocalipsis más los Swarms que están costando cero. También ahí pues una locura total. La cantidad de poder que puede poner al medio o a la izquierda si quiere. Y si de repente tuviese algo de descarte. Y yo lanzo She-Hole a la izquierda. Pues eh, simplemente el colector necesita un puntito más de poder. Para ser el que tenga la mayor cantidad de poder en la ubicación. Y así me podría se podría convertir con 14 de poder. Y yo no tendría ninguna chance de poder ganarle, me parece que ahorita mi Sunspot tenía 11 de poder así que de repente el colector necesitaría tal vez 11, 12 ¿no? para poder tomar digamos la bonificación pero aún así estaba muy pero muy complicado poder ganar, entonces acá yo preferí porque me parece que incluso que me snapeó también, entonces yo acá preferí no continuar y me retiré, pero ahora lo que vamos a pasar es al segmento de la explicación de la construcción del mazo, muchachos y aquí lo que estamos haciendo es pasar a ver ya el mazo construido, yo me he basado en varias referencias y en varias combinaciones de este arquitecto tipo similar para poder sacar lo que, lo que faltaba, digamos, ver en este mazo que hemos visto en la batalla. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? El Absorbing Man, yo lo acabo de incluir acá porque he visto que hay otras versiones que utilizan a Wong, ok, o ponen a Wong en turno 4, ponen al a cómo se le llama, al man este de de Modok en turno 5 y pueden tener el doble descarte, más que todo por los Swarm, ¿no? sacan Swarm, sacan Swarm de nuevo, es interesante pero el problema de que cuando tú pones siempre un Wong en turno 4 es que te expones bastante que te tienen un Cosmo y se acabe totalmente todo, porque ya se es predecible la jugada que vas a tirar eh, Modok en ese lugar y simplemente te tiran el Cosmo ahí o de repente te tiran encantres ¿no? Te, te desactivan el efecto de digamos del Wong y ya no va a poder funcionar como tú quisieras modo. pero en el caso de Absorbing Man es una carta pues que puede ser lanzada digamos en este caso en turno 6 si, si lo quieres y puede volver a descartar todo haciendo ¿no? E incluso con la carta nueva que salga de descarte haciendo ¿no? que este que el tanto Morbius como Mystic en este caso que estaban juntos haciendo sinergia puedan comenzar a bostearse un poquito más, está muy interesante Eso, incluso estoy viendo por ahí Que a veces los, los Swarm eh, A veces los usan, los quieren utilizar más Como un medio de descarte, que como un medio De, de poner, digamos, este poder en la, en la ubicación Por el hecho de que eh, están dando más cantidad digamos de potencia tanto a Collector si es que lo tienes en la mesa, junto también con, con Morbius y con Mystic me parece que está bastante genial esa sinergia que hay, porque es como que estás sinergiando a los tres, o sea le estás dando a tres cartas, le estás dando bosteo a la vez al hacer los descartes y al estar haciendo, y en el descarte cuando dan cartas nuevas, en este caso Swarm o en este caso con Carrier estás dándole también bosteo a Collector no y, y prácticamente es una carta que no parece amenazante, porque tiene uno de Poder, pero cuando ves que comienzan a ver toda la mecánica de descartes que en turnos tan cortos estamos hablando solamente en 6 turnos de los cuales en turno 4, 5 y 6 generalmente ocurre todo el tema del descarte y la devolución de cartas hace que colector se pueda bostear bastante incluso tienes a la gente Coulson también que te va a dar cartas ahí para que pueda seguir bosteando al colector esta esta eh, esta, este mazo está bastante bonito, es bastante divertido pero a, además de divertido también es bastante sólido para jugarlo eh. ustedes si gustan pueden probar también cambiando Absorbing Man por Wong y acá también Lady Sif a pesar de que no está Ghost Rider igual tiene sentido acá porque pues puedes estar descartando tal vez al Apocalipsis o a Heli Carrier ¿verdad? y con eso le estás dando de forma segura un bosteo a Collector si ya lo tienes en el campo de batalla, lo mismo va a pasar por ejemplo con el tema de coolen wing con Swarm también o ¿no? si tienes ya lanzaste Morbius, entonces lanzas a Cullen Wing con Swarm y de repente por ahí vas a tener un bosteo de, eh, de descarte de parte para Morbius no, pero lo correcto acá según lo que hemos visto ahorita en la partida es que juega en turno 2 a Morbius, turno 3 a Mystic y en turno 4 comienza ya a, a lanzar Collector, Cullen Wing no, si te van bien con los robos de carta esa más o menos va a ser la secuencia y luego vas a lanzar pues a, a Modoc. y después puedes lanzar incluso ya dependiendo de ti no puedes lanzar Absorbing Man, puedes lanzar de de repente, eh, qué sé yo, de repente lanzas al mismo Apocalipsis o de repente si no llegaste a hacer muy buenos descartes por ahí el Heli Carrier con buena cantidad de poder también la puede carrear tal vez sin 10 de poder así que no está nada mal. Pero lo que tú quieres generalmente es tratar de ir con todo con los descartes para poder bostear a Morbius, bostear a Mystic y bostear a Collector a la vez. Ese es el combo pero brutal que tiene este mazo. Eh, a mí me encantaría tener, yo no tengo por ejemplo el Absorbing Man, yo no tengo a Coolen Wing, porque si no podría jugar este mazo también y les podría mostrar pero esas cartas no las tengo, ya el otro mes cuando salga el dropeo de series voy a volver a abrir cofres y ahí seguramente ya tendré todas esas cartas para probar de repente más masitos de lo que venga más adelante también, pero ahorita como les digo este mazo para mí al menos está muy bueno, tiene muy buenas eh, sinergias, ah y lo que les estaba diciendo sobre Wong, ¿no? la debilidad de poner a Wong acá en este mazo, que te ponen en Cosmo, encanta y con el tema de man es diferente porque ahí sí es más difícil que te puedan tratar de poner un Won, digamos se podría decir, ¿no? o perdón, que te puedan poner un Cosmo, ¿no? o que te puedan tratar de silenciar de alguna forma el Absorriman es más complicado y es menos predecible, se podría decir, para este mazo, Ese es el beneficio de tener Absorbing Man acá. Y claro que tendrías que ver qué otra carta podrías lanzar junto con Absorbing Man también, ¿verdad? Porque generalmente en turno 6 quieres una carta contundente. Pero si es una carta que te va a ayudar a descartar muchas cartas de nuevo. Y te va a buffar Morbius y Mystic. Va a valer la pena. Y Collector también de paso. Pues claro que va a valer la pena Absorbing Man acá. Es una, son combos interesantes. Va a depender de la situación en la que te encuentres. A veces por ahí Apocalipsis pues lo vas a querer... Eh lo vas a querer lanzar, lo vas a querer jugar de repente si es que lo has descartado bastante o de repente también puede ser otro reemplazo en vez de Absorbing Man o en vez de Won, también puedas tratar de jugar con Drácula tal vez y por ahí también te ayuda un poquito los descartes con Apocalipsis, puede ser posible que sea, que esté a Drácula en ese lugar, eh, hay muchas formas de poder jugar este mazo y hay posibles reemplazos que le puedan hacer, pero yo creo la verdad que muchachos, este masito de acá eh, se le puede dar eh, se le puede dar un intento, lo veo bastante sólido, lo veo que tiene un combo bastante bueno, inclusive le ha ganado a mi, al mazo que yo tengo que tiene pues un gran poder digamos al final de, de la partida eh, y aún así he visto que no le he podido ganar, estaba muy complicado entonces si pueden denle un intento y díganme a ver qué tal les va pero seguramente les va a ayudar a subir rangos, espero que les haya encantado el video muchachos si tienen algún mazo de repente de modo que quieran proponer también que les haya dado buenos resultados lo pueden dejar aquí, ya saben también que estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones en las noches, los espero allí, un abrazo para ti